Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, perdón a todos. Hoy, 25 de febrero del 2022, estamos ya en nuestro programa Conciencia Tech. Eh, como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde a través de Tráfico 109, la página de Facebook y la página de Conciencia Tech, con nuestro productor, como siempre, Andrés, que le mandamos un cordial saludo. Y hoy vamos a transmitir menos tiempo del que normalmente nos llevamos con este programa, porque pues por algunas situaciones profesionales tenemos algunas ocupaciones y pues vamos a tener que cortar la transmisión. En, no es lo mero bueno porque vamos a tratar de que eh, abarquemos los tópicos pero de una manera más eh, eh, rápida ¿verdad? Hola Raúl, cómo estás? ¿Qué tal David, muy bien, muchas gracias aquí en el campus en esta ocasión, pero este, disfrutando ya esta este cierre de semana, disfrutando de la segunda semana de clases, la verdad es que bastante enriquecedora, sí, con mucho aprendizaje. Este, y la verdad, percibo a los, a los chicos con muy, una actitud muy positiva y con gran disposición. Sí, la verdad es que eh, de la misma manera yo percibo a mis chavos muy, muy, muy, muy, muy este, contentos de estar. Los veo también en el gimnasio, los veo en varios lados y creo que están ya con una actitud de venir, ¿no? De repente dice que se estaban eh, desacostumbrados al tráfico y al de los desplazamientos. Creo que eso todo el mundo estábamos desacostumbrados, pero bueno, al final de cuentas es simplemente regresar a algo que no sabíamos que teníamos y que lo llegamos a extrañar y que hoy que lo tenemos, pues hay que valorarlo, no que hay que valorar las cosas como siempre lo hemos dicho, valorar el momento presente el momento presente, el aquí y el ahora, así como nosotros ahorita estamos valorando estar aquí con ustedes. Y vamos a hablar de un tema que por ahí escribiste un artículo por el LinkedIn en tus redes de LinkedIn y que la verdad me, me llamó la atención, Raúl, que es la parte del de cambio. Ya hablamos de, del ego como agente de cambio, porque ya lo hemos tocado como, como una herramienta para crecer. Hemos hablado de los cambios o de los cierres de ciclo a lo, a lo largo de los inicios de año, como es eh, el caso de el fin de año, cuando hacemos programas de inicio de año más bien. Y hoy quisiera tocar esta, este tema del cambio. Pero lo quisiera tocar desde el punto personal y profesional pero desde esta parte eh, de actuar, que a veces tenemos que reaccionamos al cambio, no lo propiciamos. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia entre ser reactivo y ser proactivo al momento de cambiar? Bien, pues, sí me pareció un tema relevante porque... Eh, como, como tú lo mencionas ahorita, ¿no? estamos ahorita adaptándonos a, nuevamente a, a esta eh, cotidianidad donde, por ejemplo, nos enfrentamos al tráfico, donde tenemos ya más interacción presencial, nuevamente los retos, retos por ejemplo, de, estas, de este formato híbrido, este, que aunque yo ya lo había experimentado, pero en este momento al tener más alumnos presenciales, ¿no? casi en algunos casos una distribución proporcional entre presencialidad y virtualidad, pues es un desafío mayor, ¿no? Este, yo ya me había acoplado a cierta forma, a cierta forma de trabajo y ahorita es, es otro reto. Entonces, eh, por un lado, pues hay circunstancias donde nosotros necesitamos reaccionar, pero creo que lo mejor es, eh, como tú dices, propiciar, ¿no? En este sentido. De hecho, eh, algo de lo que escribía es que eh, el, considero el mejor... Eh, tiempo para hacer cambios es cuando uno se encuentra estable cuando, cuando precisamente externamente no nece, aparentemente no hay necesidad de cambios creo que es el momento adecuado porque eh, y ya aborda la productividad porque al final de cuentas las condiciones son más favorables de que tú tomes decisiones más tranquilamente no con una precisión más aserti, asertiva ¿no? este, con una mayor estabilidad emocional eh, eh, incluso cuente puedes contar con recursos necesarios para poder actuar a diferencia de cuando ya los cambios son precipitados este, y entonces pues uno tiene que ver de dónde de dónde surge la respuesta digo que se puede lograr pero es mucho más eh, puede puede causar eh, o puede ser mucho más conflictivo no el el asunto porque no solamente te involucra a ti sino incluso genera tensión con otras personas y fíjate que eh... Nosotros que trabajamos en una organización como esta y tú que te dedicas también al desarrollo del emprendimiento, pues tendremos que comprender que y la única constante es el cambio. El TEC de Monterrey es un vivo ejemplo de vivir en el cambio continuo. O sea, nunca está conforme con lo que, eh, cómo está, pero siempre, como tú dices, va haciendo los cambios no en momentos de crisis, los va haciendo planeados y en momentos en donde está estable, donde está, su prestigio está eh, probado, cuando está subiendo en los rankings, o sea, cuando pudiéramos decir que eh, la organización se puede dormir en sus laureles, es cuando está pensando en el cambio, en qué va a venir después, ¿no? O, por ejemplo, pues primero fue el plan, el plan TEC 21, ahorita que la, cómo va a ser la organización al 2025, pero el 2025 ya está aquí en, en dos años, en tres años y ya va a estar el, al 2030 y seguramente va a venir unos nuevos planes de estudio y una nueva forma de, y todo el tiempo estamos evolucionando y creo que ese es un vivo ejemplo para poderlo traducir a el ambiente personal, en el ambiente personal, ¿no? Saber que cuando estamos mejor, podemos generar ese cambio para crear una espiral ascendente. No sé qué opines, Raúl. Sí, sí, coincido. Te digo que realmente esa, esa fue la razón por la que escribí, eh, porque, porque pienso que es, es, digo, ya ha sido un aprendizaje, ¿no? Eh, los mejores momentos, te digo, de cambio son cuando, cuando aparentemente no se necesitan, este, como bien decías. Y con el TEC es un ejemplo, ¿no? es un ejemplo muy importante, porque más allá de estar dentro de la institución, este, es una institución grande, pero tiene, eh, pues la verdad, procesos ágiles. Eh, entonces, te, te, o sea, tiene esta posibilidad de ser ágil, de seguir manteniéndose en un constante, como le llaman, ¿no? en un, una constante versión beta, de tal suerte que nunca llega a la versión final porque ya está trabajando en la siguiente. Entonces, eso permite que las, las, las interacciones con, la, con los cambios más, más drásticos no sean tan eh, significativos. O sea, sí se, al final sí, se, obviamente se perciben, pero no llegan a ser este, cruciales como en otras circunstancias donde tú te, te, te extiendes bajo una determinada forma de actuar, de pensar, de sentir y de repente cuando te cambian la jugada o bueno, se te cambia la jugada en este caso pues ahí es donde viene normalmente las crisis Creo que esto, esto es fundamental porque eh, como lo dices, van planeando el cambio y ese cambio se da en pequeños, como yo como buen ingeniero que soy, como, como en pequeños deltas deltas de cambio, ¿no? Empiezan con pequeñitos y de repente cuando ves ya en un periodo de tiempo ya esos suma de deltas, ¿verdad? Como si fuera una integral, este ya suman un cambio completo, pero lo vas percibiendo poco a poco y te vas metiendo a la ola, ¿no? Empieza la ola y vas con la ola hasta que cae la ola y empieza una nueva ola y estás este ahí metido, pero no sientes tan drástico ese cambio. Y creo que eso es un rasgo que en lo personal tenemos que hacer. O sea, ¿qué es lo que quiero cambiar? Ah? ¿Quiero cambiar mis hábitos de alimentación? Bueno, pues tampoco voy a empezar de la, a lo mejor tan drásticamente de la noche a la mañana ya comer puras verduras, ¿verdad? Porque a lo mejor ni me gustan. Pero sí voy a empezar con una reducción a lo mejor de azúcares, de harinas, a lo mejor disminuirle a las proteínas animales y voy a empezar a comer más verdura, guisa, aprender a guisarla, ¿no? Para que cuando vea el cambio, lo voy sintiendo de una manera ligera, ¿no? Porque normalmente cuando dice ah, es que hoy me voy a poner a dieta, y sí, empiezas la dieta, o vas al nutriólogo y te empiezan a bombardear con alimentación sana, y lo vas cumpliendo, cumpliendo, cumpliendo, pero como es tan drástico, te harta en poco tiempo, ¿no? Entonces creo que esa parte del hartazgo y de los cambios abruptos, son los que de alguna manera frenan esta elección de cambiar. No sé cómo lo veas. Sí, sí es uno de los factores importantes, porque uno, si, si vas cambiando continuamente, como si te, te acoplas, ya es, ya es tu estilo. Este, no hay un momento donde te mantengas fijo, y entonces, eh, digo, nosotros lo vemos y tú más de lleno, ¿no? precisamente aquí en el TEC, que, como dices, hay continuamente cambios y de repente ya otra, ya se reestructuraron las, la, o ya se modificó la estructura organizacional y ahora hay que hacer esto, ahora el plan es el otro, este, ahora hay que hacer estas sesiones, ¿no? Entonces, continuamente estás eh, adaptándote a ello y cuando llegan los momentos más drásticos, pues ya tienes este músculo más desarrollado. Sin embargo, como dices, un cambio de, un, de la noche a la mañana, este, sobre, cuando es voluntario, pues todavía puedes decir, este, bueno, me pongo a dieta y a lo mejor soy drástico y, y cambio mi régimen alimenticio de un momento a otro y tal vez eso, lo más probable es que no sea sostenible, pero bueno, puede regresar al otro. Sin embargo, cuando, por, por ejemplo, en tema de salud, ya el doctor te restringe, o sea, te dice, ¿sabes qué? Bueno, ya no no es que no es que quieras ¿no? Ya no puedes o si está bien, o sea, al final puedes decidir seguir consumiendo tales cosas, pero pues va a tener repercusiones que pueden ser incluso mortales, ¿no? Entonces cuando llega ese momento y tú nunca te preparaste para ello, entonces es frustrante y es cuando justamente más choque hay entre las familias porque dicen, este, consideran a la persona como irresponsable, es que ¿por qué sigue consumiendo esto si no? Que ya le dijo el doctor que no, Dice, pero pues es que en realidad no estaba acoplado a hacer ese tipo de cambios, ¿no? Creo que es entendible. Pero tampoco, o sea, es entendible, pero no tiene una justificación de que, porque eso termina repercutiendo en la interacción con la familia, ¿no? Peleas, conflictos, ¿no? ¿Por qué me limitas? Digo, yo lo viví muy de cerca este, con mi papá, al final de cuentas, y, no, y mi papá no, no es que fuera descuidado, pero sí de un momento a otro le restringieron muchas cuestiones y yo veía grandes conflictos, los momentos más conflictivos fue justamente cuando estuvo enfermo, ¿no? Y fue eso, fue una bomba que detonó en varios, impactó en varios eh, rubros de la vida, ¿no? Personal, económica, familiar. Y yo creo que te, eh, eh, en lo personal tú te tienes que, que hacer varias preguntas, pero a la vez de varias preguntas es auto pregun eh, no, introspectar, más bien dicho, en, en, a tu interior para saber y preguntarte qué es lo que quieres de ir de David o de Raúl, para los próximos tres meses, para los próximos años, eh, para los próximos cinco años, si sí, sí, esta visualización creativa de que hemos hablado, esta generación de escenarios, creo que son momentos importantes para ir vislumbrando esa persona que quieres llegar a ser. Y, y que eres ya ahora, pero que quieres llegar a ser, o sea, esa mejor versión de ti y esa, ese mejor ser humano, ¿no? Entonces, hay veces que a mí me llegan coaches que, no, es que quiero mejorar mi relación con mi pareja o quiero relación, eh, mejorar mi relación con mis papás o quiero mejorar mi relación con mis hijos y todo es quiero, quiero, quiero. Pero a la hora de ponerle acción a las cosas, ya están repelando en los primeros cambios, ¿sí? ¿A qué me refiero con los primeros cambios? Llegamos a la propuesta o al cierre de una sesión de coaching y quedamos que eh, le va a mandar un mensajito diario a su mamá o una, un día a la semana o un día le va a mandar un mensajito, un día la va a llamar, tres veces por semana o el acuerdo que lleguemos, llego a la otra sesión y nada más lo hizo una vez. Entonces, eh, pues, ¿así como vas a mejorar la relación? Le pregunto, ¿cómo quieres tú mejorar la relación? En realidad no quieres mejorarla. No, sí, sí quiero. No, en realidad no quieres mejorarla. ¿Por qué no quiero mejorar? Porque no cumples con los acuerdos que estás teniendo conmigo sobre esa relación. Entonces, ya es cuando ahí cae el 20 y empiezan algunos, porque no todos están preparados para eso, eh, a entender que si tú quieres cambiar una relación personal, tienes que trabajar en la relación personal. Tienes que trabajar, dedicar tiempo y esfuerzo a la relación, si no, jamás se va a dar ese cambio que tú anhelas y deseas desde fuera, porque desde tu inconsciente no es así porque lo estás demostrando. Sí, sí, sí. Me viene a la mente un ejemplo con lo que estás mencionando. Este, de, Escuchaba una conferencia y precisamente pues, decía el conferencista, dice, nosotros tenemos un curso donde le preguntamos a las personas como quiénes les gustaría ser, ¿no? O sea, si ustedes pudieran eh, elegir la vida de alguien, este, como quién sería, ¿no? Y de repente pues empieza a mencionar ciertas personas y justo decían este, eh, lo de... Eh, o sea, y dice, es que por ejemplo, alguien dice: dice Yo quisiera ser como Bill Gates, ¿no? Y dice, sí, pero quiere ser como Bill Gates, pero de viaje, ¿no? O sea, este, en vacaciones, con sus miles de hectáreas, este ¿no? Que está de, disfrutando con su riqueza, con su fortuna. No quiere ser Bill Gates cuando inició y todo el proceso este, que se aventó para justamente llegar ahí. Y entonces, volvemos y retomamos algo que hablamos la, la semana pasada: que es eh, todo inicia con dar. O sea, no puedes provocar cambios si tú no estás dispuesto a dar. Porque a lo mejor lo que buscas es mejorar tu relación, pero lo que quieres es que la otra persona cambie, ¿no? No necesariamente que, no, lo que, como tú dices, no habría que replantear el objetivo. Y bueno, si lo tienes claro, está bien, ¿no? Pero el decir quiero mejorar la relación, pero yo, soy, o sea, yo considero que estoy bien, la otra persona es la que necesita cambiar, entonces realmente no se está buscando ese objetivo. ¿no? Todo empieza con acciones eh, nuestras, con como decía hace ratito, con dar, eh, porque eso es lo que puede, es la siembra que va a producir algún fruto eh, en algún momento, sea cual sea. Y, y además, otra cuestión, todo tiene consecuencias, ¿no? Entonces, muchas veces queremos que, eh, o sea, queremos dar y solo ciertas consecuencias que vengan, pero no sabemos, o sea, no estamos conscientes de que hay efectos colaterales que provienen, ¿no? O sea, por decir, oh, no, es que yo a lo mejor alguien, ¿no? Un, un chavito que ahorita este, tenga muchos conflictos en su casa y vea con sus papás y diga, ¿sabes qué? Yo ya me quiero independizar. Ok, perfecto. A lo mejor te vas. Y dices bien, ¿no? Yo lo que quiero, en realidad lo que a lo mejor busca es tener, es que nadie le cuestione sus decisiones, que pueda salir a la hora que quiera regresar. Pero esa decisión implica otras consecuencias, como hacerse cargo de sí mismo, responsabilizarse, man, man, man, manutención, resolver los problemas que surjan de la casa. Hay consecuencias colaterales derivadas de una decisión, no, sola, no, es, no es lineal, ¿no? Y entonces ese es el tema que a veces no... Queremos algo, pero no estamos conscientes de todo lo que va a implicar y cuando ya lo estamos viendo, como que nos retraemos. Y es que eh, exactamente, y, y como dices tú, hay consecuencias a, a, a las situaciones. Eh, y vengo a otro ejemplo que también lo... He estado ahorita leyendo un libro que se llama, eh, y que tenía muchos años, y, desde, y me acuerdo que desde que estaba chico lo tenía mi mamá ahí en su, en su casa, en su biblioteca. Dice, los, las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus. Este, no, al revés, los hombres son, no, a ver, ya no me acuerdo si son de Marte o son de Venus. Pero Creo que los hombres de Marte y las mujeres son de Venus. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, así es, son venusianas. Y, y habla precisamente... de cómo mejorar tu relación con, tu, en, con, una, con una mujer y tú, cómo, o una mujer, cómo mejorar su relación con un hombre. Y ya con el simple hecho de leer el libro, pues ya estás haciendo un pequeño cambio en ti, porque te estás preocupando por generar ese cambio en ti, ¿no? Y entonces ya cuando empieces a ver, ah, pues es que de repente... Eh, los hombres, ah, pues actuamos de esta manera, las mujeres actúan en su generalidad o en sus rasgos generales y ya empiezas a entender y dices, ah, pues sí, ya vi cómo puedo ir haciendo crecer mi relación, ¿no? O sea, eh, de alguna manera, ¿no? Es cuando, por ejemplo, eh, habla de que cuando una mujer, eh, y te pone ejemplos, ¿no? Cuando una mujer se está eh, quejando de algo que sucedió o que dejaste de hacer, pues lo que menos debes de hacer es... Eh, de minimizar los sentimientos y las emociones que tiene, ¿no? Por, el otro, por otro lado tienes que validarlas, ¿no? Pero si tú no sabes eso, pues tienes que aprenderlo. ¿Y cómo lo vas aprendiendo? Pues lo vas aprendiendo a través de, primero fui inconsciente porque no lo sabía, ahora ya lo sé, pero pues no lo tengo práctica, ¿eh? entonces pues no puedo, y entonces vas a ir pasando por ese proceso de aprendizaje, ¿no? Siendo incompetente, inconsciente, consciente, incompetente, y luego consciente y competente, y luego inconsciente, competente, ¿no? Y ya lo va a salir con naturalidad. Pero yo creo que al final de cuentas todos esos cambios, ya sea en una relación, en lo financiero, o en todo este tipo de cosas, implica eso, un proceso de aprendizaje para dar los primeros pasos. Y a lo mejor cuando estás mejor y tú consideras, por ejemplo, ahorita que económicamente estás muy bien, pues a lo mejor es el momento para crear un plan B y ir creciendo incrementalmente teniendo este plan B pero cuando estás en el mejor momento porque cuando estás en el peor momento endeudado, lleno de, de, de compromisos económicos pues las decisiones que vas a tomar pues van a ser más movidas por eh, esta eh, presión que puedes llegar a tener así es, es lo llamaría como, como desde un, eh, de un perfil más, o sea, de, de supervivencia y justamente por supervivencia pues haces cosas que a lo mejor no, no son las más razonables, precisamente, este, y la otra es en, en un perfil más creativo, ¿no? Precisamente, entonces, uno con calma tiene la posibilidad de crear, ¿no? Bajo presión también se puede lograr, pero es muy difícil y normalmente son respuestas muy a corto plazo, ¿no? Pero este, con calma, con tranquilidad, con paz, ¿no? Te lo puedes hacer de una mejor manera y con un enfoque, te digo, de, de creación en donde digas, bueno, esta decisión, ¿qué repercusiones tiene? ¿Aquí ¿Me afecta a mí? ¿Cómo aquí me afecta a mí? cómo afecta a otros, este, no solamente te, te vas a preocupar, porque en la supervivencia te buscas sobrevivir tú y no sabes todas las consecuencias que va a traer a todas las demás personas, ¿no? Este, y digo, y, y, y lo hemos dicho muchas veces, pero uno lo habla desde la experiencia propia, precisamente, ¿no? Yo me acuerdo que en esos momentos de, de económicos, pues, buscabas cómo saldar una deuda para pagar otra y terminabas pagando mucho más, o sea, si, si, si, si solo, por ejemplo, me hubiera limitado a una sola, y hubiera aceptado las consecuencias de esa, hubiera salido mucho más rápido, que por tratar de sobrevivir y agarrar diferentes salvavidas, pues terminé hundiéndome más, ¿no? Digo, afortunadamente, pues ya esa situación este, me llevó un, un gran aprendizaje, pero, pero al final de cuentas, este, sí, es, es, es muy distinta la, la manera de pensar de, y de actuar, y de sentir también, ¿no? Porque al final todo está, está interrelacionado, ¿no? Este para poder materializar las cosas. Oye, y hablas por aquí, eh, dentro de, del artículo, hablaste un poquito también de carácter fuerte, determinación, estrategia, y un espíritu basado en crecimiento. Creo que esto, eh, este, esta parte, de tener, eh, forjarse un carácter fuerte, determinación, estrategia, y un espíritu basado en el crecimiento, son cuestiones que organizacionalmente o, o personalmente tienes que empezar a trabajar y para aquellos que tenemos carácter débil, ¿cómo empezamos a trabajar el carácter fuerte? ¿no? ¿Cómo empezamos a trabajar esta parte de la estrategia y el espíritu? ¿Cómo empezamos a cultivar el espíritu de eh, eh, basado en el crecimiento? ¿no? Justo voy a retomar lo que mencionaste hace ratito, ¿no? Con estos deltas. Este, al final, de, yo, lo, yo los ubico más como, digo, no sé si es exactamente lo mismo, porque no soy ingeniero, este, no estoy tan familiarizado con los conceptos, pero los conozco también como hitos, ¿no? Como estos, justamente, estos pequeños pasos. Yo creo que es, es justamente el, el poder, eh, creo que lo que me ha gustado de estas últimas conversiones que vamos retomando de otros de, de las previas, ¿no? por ejemplo, es como cuando hablamos del de ego, que el ego te da señales de, de por dónde ir. Entonces, uno identi va identificando, por ejemplo, dónde hay más eh, pánico ante ciertas situaciones y que, y que te das cuenta que no es real, o sea, que justamente solo está en tu mente porque no lo estás experimentando. Esa es una señal de, pues, más egoica, ¿no? precisamente. Entonces, por ejemplo, ahí ese, ese puede ser un, una, un paso para, si en dado caso el carácter eh, no está todavía forjado, porque todos podemos llegar a tener un carácter fuerte, ¿no? O sea, muy distinto al temperamento más dominante u otro, ¿no? Eso es muy diferente, pero, pero en cuanto a carácter eh, fuerte se puede, se puede consolidar. Pero sí siento que es eh, precisamente uno identificando esas barreras, ir dándole pequeños pasos, ¿no? Como tú decías, hace reto con lo de la dieta, ah, bueno, aquí es igual. Oye, me da miedo tomar cierta decisión. Bueno, pues voy a empezar con un pasito, ¿no? Este, y me da miedo, bueno, en lugar de aventarme el salto grande, porque lo que puedo, probablemente pasa es que me caigo y me pegue tan duro como no estoy acostumbrado que ya no quiera hacerlo, ¿no? Entonces, mejor un pasito si me tropiezo me lastimo, pero pero no es un dolor tan fuerte con el, que que que después voy a, ya no voy a querer hacerlo, ¿no? Sino que dices, bueno, me limpio, ¿no? Un poco de las heridas y le sigo avanzando. Entonces, es poco este siento que es Justamente, primero identificar esas limitantes que son mentales, te digo que no estamos experimentando en la realidad y que estamos preocupados, angustiados, enojados, cualquier situación, cualquier emoción que nos lleve a ello, pero que al darnos cuenta que no es real, ahí hay una señal y la otra pues empezar a este, avanzar, te digo, en pequeños vacíos y, y como le decías a tu coachee, ¿no? todos los días, o sea, todos los días eh, hacerlo. Porque cuando empiezas a hacerlo, empiezas también a dar cuenta de que sí puedes, o sea, de que eres exitoso al hacerlo, ¿no? Y eso te da más hambre de tener más éxito en ese sentido, a eso me refiero. ¿no? Este, vas teniendo logros y entonces quieres más, porque es parte de nuestra naturaleza. <risa> eh, y y, y eso, eso puede ayudar. Y, y creo que esta parte, a mí me... me, me ahora no son con coachis sí, y voy a ventanear a algunos de mis papis de familia que de repente llegan a, y, y atiendo por aquí, y este, y de repente me dice, ¿qué castigo le pongo a mi hijo? Ay, ¿cómo que qué castigo? Bueno, pues no, yo primero no le pondría castigo, le pondría límites y consecuencias, ¿no? Este, ya muchos años cometí el error de poner castigos, ahora sé que lo que tengo que poner son consecuencias y límites, ¿no? Y creo que ese es, ese es una muy buena manera de ir forjando el carácter, aprender a ponerle límites y ponerle consecuencias a los hijos ese es, creo que es eh, uno de los pasitos así interesantes de hacer, ¿por qué? porque como amas tanto a ese ser humano eh, es eh, te duele, te duele hacerlo y cuando eres adolescente también te duelen, te pueden herir las palabras que te pueda decir si ¿Sí se entiende, o sea pues, ah, es que eres bien malo no me comprendes, etcétera pero creo que son de esos, de esos momentos de que si eres firme, como tú dijiste, una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter fuerte. Y el carácter fuerte implica precisamente esa firmeza con que tomas las cosas. Y esa firmeza en ese momento es, caray, a veces se te hace el, el corazón así chicharrón, pero creo que ese es de los mejores momentos, aprender a ponerles límites cuando están en la niñez y en la adolescencia. Y ya después vas a llegar a esa posibilidad y va a entender también esa persona en su conciencia que siempre hay una consecuencia a las decisiones que toma Entonces, pues, por ejemplo, yo, no, yo ya hoy no elijo regañar a mis hijos porque hacen una travesura en la escuela, ¿no?, Simplemente digo, bueno, pues te cacharon, pues tienes tus consecuencias y yo no voy a decir nada de las consecuencias que te pongan. Yo sé que eres joven, que eres adolescente y que pues las travesuras están, pero hay de travesuras a travesuras, hay de consecuencias a consecuencias. Ya tú este, deberás de estar en ese momento de discernir y creo que eso es fundamental, ¿no? Y así es, sí, como tú dices, límites y consecuencias eh, es algo, son dos pilares que, que nos pueden servir para desarrollar este carácter. Eh, y sobre todo porque el aprendizaje es mucho más profundo. Y además, ahorita que lo mencionabas, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de repente uno no quiere eh, decir o corregir este, porque dice, híjole, va, me va a decir que soy malo, no que me odia, que cualquier cosa. Y entonces, si lo analizamos bien, esa decisión, por ejemplo, de decir, mejor no le digo nada porque me va a reclamar, ¿no? Es más ególatra que realmente por amor, porque entonces lo que, lo que estás haciendo es, ah, yo sé que si le llamo la atención es por su, porque pienso que es su bien, ¿no? Este, porque pienso que es algo que le va a servir a esta persona, no importa si, si siente coraje, me grita y me, lo que pase, ¿no? Pero, pero sé que luego, o sea, el amor es, es, es así, tan profundo, que justamente estoy dispuesto a pagar ese precio de que me lo diga. Pero cuando le digo, no, mejor no, prefiero evitarlo, este, para que no me... Entonces, realmente no lo estoy haciendo por amor, lo estoy haciendo por más por, por la parte de, la otra, de que no quiero que afecte mi ego, justamente, y que me diga que soy un mal padre, que no sé qué, no... entonces eso creo que es, es muy importante cuestionarlo, ¿no? Desde dónde estamos haciendo las cosas, ¿no? Este, desde el servicio al otro, llámese cualquier persona, este, o en su defecto, del servicio de amor al otro, o, o es, es realmente más por, por ego. Y estos límites y consecuencias, te digo, al final de cuentas, retomando, es lo que permite tener un aprendizaje más profundo. Digo, nosotros lo hemos vivido. ¿En dónde obtenemos un aprendizaje más profundo? Cuando por las consecuencias nos duele, tanto que tomamos decisiones diferentes. Muy, muy distinto a que alguien nos restrinja, ¿no? Este, que, por ejemplo, alguien te dice, no fumes, ¿no? Ah, no, pero pues yo no, yo, yo no, yo no lo, yo lo quiero hacer, o sea, no estoy convencido de ello. Pues en una escapada, en una escondida, lo voy a hacer, porque nadie va a estar externo que me no lo, no lo replique, ¿no? Y eso creo que es fundamental, ¿no? Al final de cuentas, aprender que cada decisión que tomamos va a haber algún precio a pagar, y ese precio a pagar, pues si lo estamos dispuestos a hacerlo, está bien. Y también, bueno, no está bien, sino es la mejor elección, es lo que en su momento. Y si también en ese momento no decides cambiar y decides quedarte, pues también va a haber una consecuencia y también requieres aprender a vivir con esa consecuencia, ¿no? Si te estancas a lo mejor y de ahí no te das cuenta y la, la organización evoluciona y ya no eres funcional, pues la consecuencia va a ser que a lo mejor ya no vas a estar en esa organización. Bien, y debiste de haberte dado cuenta, y si no te diste cuenta en ese momento, te darás después cuenta y aprenderás, o te permitirás aprender. Y si no te permites aprender, va de nuevo, y hasta que pues, en algún momento te caiga el 20. Eso es importante. Así es, David. Y bueno, pues ya estoy a punto de, de salir a la junta, pero la verdad es que es un tema, me, me pareció, digo, siempre el tiempo es corto, pero obviamente hoy sí fue literal, este... Eh, y creo que da mucho más yo creo que podríamos darle continuidad a este tema con otras con otras perspectivas también pero sin duda es eh, creo que el, el reto y lo que ponemos sobre la mesa es qué, qué, qué podemos cambiar hoy que nos ayude justamente a, a construir la la visión de mañana no sé qué piensas sí yo creo que sí que nos comenten por ahí qué puedes cambiar el día de hoy para generar la mejor versión de ti como lo dijiste Raúl y seguir creciendo en este mundo y viviendo, y disfrutando el presente, ¿no? Creo que creo que también eso es importante, aprender a disfrutar el presente, el aquí, el ahora, sí con una planeación hacia una visión de futuro, pero que no, no, eso no te trunque de disfrutar el camino. Y bueno, pues como siempre nos despedimos de ustedes, con mucho gusto de estar aquí con estos temas que para nosotros son interesantes y que si a alguno de ustedes les sirve algo, ya nos sentimos felices de que tomen y se lleven algo. Lo apliquen, lo experimenten y si les funciona, pues padrísimo para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el otro viernes. Nos vemos la próxima semana. Saludos, Andrés. Esto fue Conciencia Tech. El espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.